Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, dado la extensión que tienen los editores que nos quedan dentro de la, eh, los editores de secuencias de comandos, voy a explicaros los dos editores que quedan. Se tratan concretamente de la consola de Python y del editor de información. En la consola de Python, lo que vamos a poder realizar son eh, la ejecución de, de, de pequeños scripts, ¿vale? Para poder validar el efecto que tienen y nos los podríamos llevar a un, a un script mucho más amplio para eh, continuar un desarrollo que estemos, sobre el que estemos trabajando. Aquí en la ventana, eh, en la consola, es este editor que tenemos aquí, ¿Vale? En este editor, como podéis ver, si conocéis Python, si no lo conocéis, os lo explico, eh, este eh, símbolo de sistema, que es el típico de Python. vale. Aquí eh, podremos interactuar con la API de, de, de Python para Blender y podremos trabajar e interactuar con todos los objetos, y todos los elementos que tengamos en nuestra escena. Desde aquí vamos a poder realizar desde un leve movimiento de nuestro cubo hasta eh, ejercicios con simulaciones de físicas, eh, si tenemos conocimiento para poder aplicar todo esto. ¿vale? Este editor se compone de una, un encabezado donde tan solo tenemos dos opciones de menú y la parte de la consola. No hay más, no tenemos paneles de herramientas, ni paneles laterales, ni nada por el estilo. ¿vale? Las dos opciones que tenemos de menú son la de vista y la de consola. En la opción de vista, eh, algo significativo podría ser el zoom, que lo que nos va a permitir con la tecla control en la rueda del ratón es hacer más grande, o más pequeña la letra. ¿vale? Ahí lo veis. ¿de acuerdo? Y También tiene algunas eh, otras opciones ¿vale? para desplazarnos por diferentes palabras, ¿vale? con sus atajos de teclado correspondientes. En lenguajes o en idiomas solo tiene el Python ¿vale? y eh, las diferentes áreas, ¿vale? Luego también en, la, en el menú de consola tenemos algunas opciones pues, para copiar, para pegar, para poder eh, eliminar eh, un, una palabra completa o simplemente una letra, ¿no? Los diferentes eh, atajos de teclado eh, están aquí también, ¿vale? Y luego pues nada, Python... Python y más Python es todo lo que admite esto si queréis adentraros en este mundillo si no tenéis mucha experiencia o si sois expertos en Python y os gusta muchísimo y queréis eh, aplicarlo aquí en Blender os recomiendo que vayáis al manual de Blender en su sección de avanzado dentro de la sección de avanzado tiene una subsección eh, denominada eh, dejadme un segundo que lo estoy viendo eh, secuencias de comandos y extendiendo Blender. Eh, desde aquí os va a llevar directamente a, a la página donde está la documentación oficial de la API que está desarrollada para Blender y ahí pues podréis fagocitar todo el conocimiento que, que está a disposición vuestra ¿vale? y podréis explotar eh, eh, Python para Blender como mejor eh, sepáis de acuerdo. Luego, el otro editor que nos queda es el editor de información. Es este área que tenemos aquí. Ni siquiera tiene un, un encabezado. Lo voy a poner aquí para que lo veáis. ¿Vale? Eh, lo único que aporta es información. Información de todo lo que hacemos en Blender. Es decir, si yo muevo este cubo, aparecerá información aquí abajo sobre el movimiento que he realizado con este cubo lo veáis, lo voy a desplazar en el eje X hasta ahí y fijaros, ha aparecido, os lo he puesto en esta ventana y lo tenéis un poquito más grande, toda la información relativa al movimiento que he realizado, ¿vale? También eh, aporta información sobre posibles errores y bueno, pues una cosilla más, ¿vale? Eh, nos va a permitir, eh, vamos a poder aquí seleccionar y deseleccionar, eh, invertir la selección, etcétera Pero no deja de ser, pues, un, un editor de información, ¿vale? Y no tiene mucho más. Eh, me he venido a esta ventana, precisamente, que es la de scripting, ¿vale? Este espacio de trabajo. ¿Vale? Porque aquí tenemos, pues, los tres editores que quería explicaros relacionados con las secuencias de comandos. Con esto acabamos esta pequeña sección dentro de los editores dedicados a las secuencias de comandos. En el próximo capítulo, en el próximo vídeo, lo que vamos a ver ya van a ser todos los editores relacionados con los datos. El Outliner es uno de los editores que... Con gran relevancia y que vamos a, a tratar a continuación. Este es un poquito extenso. No sé si lo podré dar todo en un único vídeo o lo dividiré en varios. Y por supuesto, el que vamos a tener que dividir en varios eh, vídeos va a ser el de las propiedades. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. No quiero agobiaros. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.